Buen día ver las pramigas a Mix y una volta mesa a la represa, un programa de Treyat. En su para la barrera del 50 programes es implantada en 52 programes y esta semana coincideix en un FED molt especial, que es el FED que la UNESCO ha reconocido les falles como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero a celebrar, tenemos esta semana, como siempre, una entrevista molt especial a un convidat molt especial. Hola, soy Miguel Hernández, más conocido como Miguel H. Y me dedico a hacer fallas, ilustración, murales, títeres y lo que surja. Nací en Valencia en 1984 y estoy aquí ahora. Eh, muy bien, Miguel Moldesas esperaba respuesta a la actividad del nuestro programa. Eve, eh, con veas Dino eres un artista que trabaja en diversos camps, pero sí que podrían decir ¿no? que la parte coneguda de la tua faena es precisamente como artista faller. Sí, llevo dedicándome a hacer fallas desde que tenía casi 14 años y es algo que siempre me me ha gustado. Uh -huh. Conversando con meses en 14 años, que eso será aproximadamente el año 1998 y ve supose que el fe de ser menor de edad y de hecho no estar ni tan sols en la edad para poder trabajar serían cosetes chicotetes. Sí, al principio yo creo que como muchos artistas falleros que estaban ahora haciendo fallas, empecé haciendo maquetas, bocetos y todo esto. Lo que pasa que sí que mi primera falla plantada en la calle con una comisión fue en el año 2000 con la falla Casas de Barsena. Uh -huh. eh, es interesante todo eso que comentes de los 14 años, porque vaya, eh, a esa edad yo supongo que no podéis estar profesionalmente de taller ni, ni de res, y a lo mejor sería interesante que os porque cómo le pega a un artista Poder Bear Modern, per hacer una cosa que moldes vegáis, sabéis, como una cosa antigua, cómo pueden serles falles. Bueno, eh, realmente cuando empecé yo... Las fallas no han cambiado mucho, claro, han evolucionado un montón, sobre todo a nivel estético, a nivel técnico también, pero sobre todo a nivel estético. Yo trabajé con, empecé con Roberto Cañada y realmente pues, éramos dos chavales con, con muchas ganas de, de meternos en el mundo fallero y pues, hacíamos maquetas, bocetos, nos íbamos a ver todas las fallas y... Y bueno, pues poco a poco fuimos aprendiendo cómo hacer una falla, pero realmente fue como muy autodidacta, ¿sabes? En plan fallo y error, porque... O ¿sabes? ensayo y error, porque no, no, no teníamos nadie que nos enseñó a cómo, a cómo trabajar este, esta técnica. Mm -hmm. Podrían dirnos que tú eres un joven al que, pues como a Moldach en Chicoteta, le interesa la besa artística de, de la cesta y que va a decidir que hice su paso al principio como comenzaría como un hobby. Uh -huh. Y a poco a poco, pues, vas a tirar capo a Sí, pues la verdad es que lo que empezó con un hobby al final se ha convertido en una, en una profesión. O sea, serio. Y a mí ahora es lo que me ha de comer. Eh, empecé, empezamos pues porque una amiga nuestra iba a ser fallera mayor de, de, de la falla esta que te he comentado. Y como no tenían demasiado presupuesto, pues ella sabía que teníamos muchas ganas y nos propuso hacerla nosotros y claro, dijimos que sí. Prácticamente nos pagaron solo los materiales. Y bueno, salió bien, les gustó mucho eh, y de ahí pues poco a poco fueron, fueron, fuimos contactando con más fallas porque amigos de amigos siempre decían, oye, pues yo tengo unos chavales que están empezando, que tienen muchas ganas y al final pues poco a poco con los años eh, conseguíamos como cada vez más comisiones y, y muy bien. Uh -huh. Pueden decirnos que esta primera falla, que con BESDIT desde el año 2000, eh, comienza con moltes fallas de este es que la propia comisión se la fa, el único en este caso se la dona a dos chicos en ganes que tienen un poco del tema. Sí, bueno, entendíamos eh, prácticamente lo que habíamos reído, eh, leído en las revistas, ¿sabes? No, no habíamos pisado en ningún taller así ni nada. Fue hasta, por lo menos pasaron como 4 o 5 años hasta que conocimos a Dora Piles y ahí ella como que nos dio a unos truquitos más, conocimos así. Ella trabajaba para Bernardo Estela, que hacía la falla del ayuntamiento, y, y sí, nos, nos dio muchas pautas para, para trabajar. Eh, Alessas, podemos decirnos que en esta primera etapa eh, tú estás entre cometes como aprendente, que eh, como vejo, has estado aprendiendo todos, y, eh, yo entiendo que es a partir de, habían avanzado la década del 2000, es decir, 2007, cuando ya comenzas a plantar en solitario, y obviamente a partir de así comenzó una, una trayectoria de evolución personal de pero pueden decir que la primera parte del 6-2000 tú no te, te separas de la fiesta, sino que ya estás plantando. Sí, o sea, empecé en pueblos, luego, o sea, después de casas me fui a, a Moncada, alguna de Gandía también, y luego ya pues llegamos a... Aquí en Pizarro creo que fue la que hicimos ya más aquí, bueno que era en Mislata, pero estaba en lo que es Junta de Talfallera de aquí. Y, y de allí a Poeta Albelola también, varias comisiones eh, que no eran como grandes comisiones con un gran presupuesto, pero eran más o menos conocidas. O sea, una demarcación que estaba bien. Y pues sí, la verdad es que también apostaron por nosotros y, y, y salió bien, no sé. Uh -huh. eh, estos primeros fallos en eh, que siempre han sido infantiles, ¿no? ¿Tú no te has manejado de la infantil o sí que has a hacer de mayor? No, no, yo, nosotros no, bueno, yo no, nunca me ha llegado a interesar del todo el, el monumento grande. Sí que eh, últimamente quizá me está apeteciendo más hacer algo, pero hay alguna propuesta y tal. Pero de momento, hoy por hoy, no. No me interesa. También pueden decir ¿no? que el Teo Steel Potter no casaría mol en lo que se espera de un cadafal gran. ¿no? Claro, yo creo que si hiciese grandes, no, no tendría demasiado que ver. Pero vamos, que nunca puedes hablar muy alto, ¿sabes? Hasta que no te ves en la situación, tampoco se quedaría. Y como habías dicho al principio de esta entrevista, eh, la estética fallera ha evolucionado en vintage, ¿no? Porque es capaz tirar la, la mirada arrerere, a line 90 98. Y eh, si en vintage ha cambiado la cosa, en cara puede cambiar el mes. Sí, yo veo que, veo que ha evolucionado mucho, sobre todo a nivel de infantiles. En grandes también, pero en infantiles sí que hay mucha calidad, mucho, mucho nivel. Sí, sí, ha evolucionado mucho. Uh -huh hablaré mesabando de esta evolución en lo que sería la, la estética fallera, en definitiva. Y tornem a ese año. Eh, yo me sumé en Divinidad, que es la en 2007, que es cuando comencé a plantar las dos primeras cosas en solitario. Creo que era más 2009, no estoy seguro. La, yo lo de las cuentas lo llevo fatal, o sea que no lo sé. Pero creo que fue hacia 2009 porque yo estuve, tuve un momento de crisis, ya no sabía si dejarme las fallas o... ¿O qué? Porque ya habían sido casi 10 años haciendo fallas y estaba muy cansado. Y entonces fue cuando decidí meterme en la Facultad de Bellas Artes y también conocí a Julieta, la grafitera. Y ese año entonces yo decidí mmm, darme un descanso ¿no? y adaptarme al estilo de ella. Pero aún así me cogí una fallita chiquitina para ir probando. Mm -hmm. Están hablando del en 2009 que yo tengo apuntar con El Cambi. Sí, ese fue el cambio, claro. Y dije, bueno, voy a apostar, voy a hacer lo que realmente siento. Y si sale bien, pues sigo. Y si no sale, pues lo dejo. Y sí, bueno, salió bien. La verdad. Volve a a analizar este cambi. ¿no? Eh, yo, per lo que tengo visto de, de finales de la década de 2000, estén hablando de 2006, 2000, 2000. 2009, estén plantando en novena, setena y sus premis, que son eh, premis vices, voy a decir categorías vices y también eh, premis poco apreciados por la crítica en ese momento. Eso puede influir no? en la tu decisión de cambiar la. Claro, yo no estaba tampoco, pues. Veías mucho esfuerzo y no veías como demasiado, demasiado apoyo por ahí y pues te planteas también, si ya llevas cierto tiempo dedicándote a algo y ves que no funciona, pues te planteas dejarlo también, claro, es normal dedicarte a otra cosa. Pero bueno, antes de dejarlo dije, pues mira, voy a lanzar los últimos cartuchos, haciendo lo que realmente siento y, y a ver qué pasa. Mm -hmm. Estén hablando que en este año, en 2009, es cuando te claves tú en la Facultad de San Carles, ¿es? ¿no? En, sí. en Bellas Arts, en definitiva. Y digamos que bueno, su paso que comencé a experimentar una serie de cosas y eso hecho a este cambio de línea que son las primeras fallas en solitario y estas son en combinación con Julieta. ¿no? ¿Son totes que en combinación con Julieta o haces algún estudio en solitario también? Claro, o no? yo me, siempre me reservaba una para mí, para ir probando y poco a poco mis diseños y mis historias. Y luego sí que hice con Julieta, creo que hice cuatro, no sé si tres o cuatro fallas hice con ella en tres años. Uh -huh. Sería 2010 o 2011 y creo que en Caranía abrió una última en 2012 Sí. Estén hablando no, de los primeros proyectos en Menéndez Pelayo, si no me equivoco, ¿no? Claro. Y uh -huh. uh -huh. eh, confón la idea, ¿no? Porque supongo que, voy a decir, eh, quien esté al capdavant de la falla o quien tenga que prendre la decisión, sabe que los jurats de fallar son como son, voy a decir, eh, las cosas novedoses no tienen por qué sentarse, y sobre todo la primera, y tenemos así a un chico Jovenet que ve de la facultad en una grafitera, que es una cosa que puede ser que la imagen superficial de las fallas diría, estos dos así no peguen en, en res Bueno, justamente eh, la falla de Menéndez, que dices tú, la bicicleta, mm. eso es lo que a ellos les parecía atractivo, la verdad, porque hay gente que sí que se movía por el mundo así como más artístico y tal, sobre todo el, el hombre que llevaba el tema de los monumentos, y eso es lo que yo creo que a él le... Le, le, le movió más a a con nosotros sí, se hizo muy muy fan fue muy buena relación durante tres años al final, bueno lo, por tema de trabajo pues yo no podía abarcar tanto y, y decidimos dejarla, ¿no? Pero, pero muy bien, la verdad es que los años estuvimos muy, muy bien allí luego también contactó conmigo La Falla de Palleter, el Auditorellana <risa> <y> <risa> Eh, que les gustó lo mismo, les gustó mucho la estética, querían algo distinto y ellos es una comisión que siempre ha ido en busca de del ingenio y gracia y se pusieron conmigo. Entonces, bueno, pues tuve esa suerte también de que justamente comisiones que buscaban algo distinto me llamaron. Y después también estaría, están parlando del año 2011 ya, mismo amigo, ¿no? Que si no me equivoques, es cuando ya comienzas a plantar en primera. Sí, yo planté en primera ya con... La falla de... ¿Qué te he dicho? Quim Pizarro en Bislata. Uh -huh. Pero hasta que no... Hasta ese año con Obispo no, no volví a subir a primera. La verdad es que fue una falla que gustó mucho. No sé, eh, mediáticamente la verdad es que funcionó súper bien. Todo el mundo nos felicitó. Pero luego el premio no fue tan bueno. Porque esas cosas pasan a veces, ¿no? Que justamente el jurado uh -huh. pues, no es del agrado de tu, de tu estilo. O, o por lo que sea, había mucho nivel estas cosas. Pero bueno... Fue una falla que llamó la atención, a pesar de no tener premio. Y, y muy bien, yo, quedamos, yo quedé muy contento con esa falla. Lo que pasa es que ellos, pues, por cosas de internaz de la falla, decidieron no repetir. Solo duramos un año allí. Eh, Como has dicho, ¿no? el premio fue un baño, pero aquel año, en las tres fallas que plantares, todos fueron eh, premios sims fue Creo que sí, ese fue un año muy duro, porque fue eh, apostar a tope y en recompensa creo que no hubo mucho. No sé si a Palletar sí que nos dieron un Ingenio Gracia, no estoy seguro. Mm, en, en 2012 sí que ya comenzó a haber premios de Ingenio Gracia, en 2011 la mateixa eh, no tengo apuntado y no usé pero vaya. Eh, això... Creo que sí, que no sé si es mejor un primero, pero un segundo un tercero, algo cayó pero porque payeter prácticamente todos los años que estuve fue en el Geni primero estaba. Uh -huh. y, y ese año yo creo que fue el primer año que hice payeter. Uh -huh. Sí, es 2011 el año de, podríamos decir, la de podrían decir alto consolidación, que es una consolidación milles ¿no? Porque es lo que tú dices, no a nivel mediático la falla por ejemplo de misma amigo, que era aquella que tenía un oso y también uh -huh. tenía como una brequicia, va a rebre muy buena crítica, pero en cambio cuando anem a lo que sería la la crítica fallera en sí, se dio los premios, tres para palos. Sí, fue duro, fue duro. Bueno, fue una apuesta, nosotros apostamos, yo, yo creía en el proyecto, todos estábamos ahí a tope, pero bueno, pues no a veces pasa que el jurado no, no es del agrado de, de lo que hay y pues no tiene suerte. Uh -huh. eh, Alexas, pueden decirnos que eh, en esta nueva línea tú comiences prim el primer año en, en la bicicleta, Menéndez Pelayo. Uh -huh. ¿Y ahí te criden ellos, o escribes tú o... Sí, me llamaron ellos. No sé cómo fue, pero me llamaron ellos. Uh -huh. y, y tú simplemente vas a decir, pues mira, yo ahora matisse, estoy de estas cosas experimentales y resulta que además te traigo una grafitera y además... No sé Uy, os encantado. Sí, sí, de hecho yo además quería darme más dinero, pero yo por no pillarme los dedos le dije, no subamos tanto, vamos a probar este año a ver qué tal y el año siguiente, si, si seguimos todos contentos, vamos a apostar más. Uh -huh. Y sí, quedaron súper contentos. No sé si fue el cuarto o algo así, no, no se vieron ninguna ingenio y gracia, pero también fue lo mismo, llamó mucho la atención esa falla y, y salió mucho en los medios y tal, igual que los niños ese año, gustaron mucho, pero pues casi lo mismo. Es que esos, esos dos o tres años fueron duros, la verdad, en busca de trabajo. a mí fueron los primeros años que he hecho siempre, pero vaya ya pueden ver, ¿no?, que si en 2000 de Casi arribes a una falla de casualidad. En, 2013 ya tres, en 2011 ya eran tres proyectos. Sí, a ver, también yo llevaba ya muchos años haciendo fallas, entonces quieras que no tienes tú contactos. A mí me llamaban también. Eh, muchas veces consigues fallas o por compañeros de trabajo, ¿sabes? O por. Eh, hasta en alguna comisión, a lo mejor no repites con ellos, pero ellos se acuerdan de ti y resulta que el cuñado de. De la fallera mayor, te recomienda y te llaman, sabes, estas cosas pasan. Así creo que fue comentamos a Obispo Amigo, uh -huh. que nos llamó un familiar de alguien que yo había trabajado ya con ellos. Se queda como una sensación, entonces ya después de tantos años tú vas haciendo un poco tu red. O sea que realmente tampoco me quedé sin fallas, nunca me he quedado sin fallas, pero quiero decir, el, el presupuesto sí que durante unos años fueron muy bajitas. Uh -huh. Y ve, en 2012 es un escenario semblante al de 2011. Lo único que así ya comienzan a caer premis, en este caso en es de Genii En Burchasot, eh, si no me equivoco, su amplante es El Secreto de la Luna. Sí. Que yo creo que es una falla que dona para peramol. Sí, se quedó ahí. Ahí le faltó el presupuesto <laughs> esa falla. Me la dado para mucho. El guión de esa falla estaba muy muy trabajado. sí. Mm -hmm. Y así, digamos, es cuando, ¿no? esta trayectoria paralela entre la tegua la etapa en la Facultad de Bellas Arts y la tegua etapa fallera, aún se junta eh, la falla, el, el fal faller, en un libre que vas a publicar tú. Sí, ahí autoedité mi primer cuento, ilustrado por mí y escrito por mí también, muy sencillito, es un álbum ilustrado que narra con imágenes y texto eh, la historia de amor entre el sol y la luna <ríe> el, el título de la fallera era el secreto el secreto de la luna ¿no? si no sí. me equivoco y ve como dios aisha no voy a decir la historia que contó estupera porque cada cada cada tiene una té una historia la historia que contaba era aisha no la historia de amor entre la luna y, y el sol sí o... era así como muy romántica ¿no? que solo se encontraban con los eclipses y, y andaban todo el rato buscándose esperando ese encuentro, y bueno, eso es eso. <ríe> muy romántica, ¿no? Y bueno, daba mucho juego, también estaba la madre tierra por el medio, las estrellas fugaces, y, y sí, bueno, pues como muy poética también. Uh -huh. A nivel de narrativa, un libre y una falla, ¿se asemblan en algo? O... Sí, claro, al final yo creo que cualquier proyecto artístico es, es muy parecido, o sea, y, y muchas veces comparte hasta lo, el la nomenclatura, ¿sabes? Es como decir, bueno, pues están las escenas, está el guión, está la composición, pues es muy parecido realmente, sí. Uh -huh. Pero claro, supongo que la manera de explicarlo no es la mateixa, ¿no? Porque cuando uno pega la roda a la falla, normalmente la historia no suele ser cronológica del todo o son escenas separadas, pueden decir. Bueno, hay maneras también de, de tú llevar un poco al espectador a, a recorrer la falla y ir un poco guiándole con lo que tú quieres contar. Yo eso sí que lo intento, según en que según, claro, cada proyecto se adapta a un tipo de lectura, pero hay, yo hay fallas que sí que lo he intentado hacer así, lineal que también la composición te lleve a dar la vuelta por ese sentido que tú quieres y colocar los carteles en, en esa disposición. Uh -huh. Arriba de este punto, ¿no? ser que también podrían hablar un poco, no, porque en parla de, de la renovación estética, en cara que tampoco no en concretado, pero también podrían hablar de los guiones, porque normalmente ¿no? en las falles infantiles lo que tenemos son falles de, de re reforzo didáctico, no, que a lo mejor o, o conten casos de, de comportamiento, sí que es una manera de educar. O conten a los mejores historietes de, de, de, con para, también para educar. Y en cambio, eh, yo veis con que el estudio es falles tener un poquito más de poesía también, ¿no? Según el año, sí que según esté yo, pero sí que siempre tener ese punto, sí. Me parece que es una forma de que entren en las cosas mucho más fácil. Uh -huh. Y me o menos a la hora de hacer estos guiones que podrían tener un poco más fantasiosos, eh, en qué te inspires o qué se te ocurrís? o simplemente dices, va de esto y, y cao. O... Mm, pues también según, pues, según el año también. No sé, me gusta mucho eh, pensar en imágenes. O sea, según lo que te evoquen las imágenes, tú también vas haciendo comparaciones y se te pueden ocurrir historias, o al revés también y tú piensas en una historia y luego piensas cómo contar esa historia. Y uh -huh. este en 2012, ¿no? Pero una banda tenemos el secreto de la luna y de otra banda tenemos la última colaboración con la bicicleta que es una falla esta, creo que es ya la última que farías a mi imágenes de, de Julieta y que es la que estaba dedicada a México, que precisamente es, digamos, la época en que ella está más influenciada por México. Sí, la verdad es que bueno, fue una despedida, estuvo bonita, una falla chiquitina, pero muy mona, muy cuidada. Y bueno, es que México tiene algo que enamora a todos. <ríe> mm -hmm. También tiene una estética muy, muy propia, ¿no? Por la cual, cosa supose que es, entre cometas, no sé si fácil o difícil inspirarse. O... Bueno, para mí sí. O sea, ellos tienen una estética que, que puede sorprender, a, a lo mejor a nivel cultural, con, comparada con España. Pero para mí sí es como muchos colores, todo hasta la muerte, es como todo con color, flores. Alegría, ¿no? Pues eso siempre os gusta, ¿no? Yo creo... En estas fallas que fues en Julieta, eh, podían decir que ella a lo mejor te donaba la idea y después tú la plasmabas, ¿Lo fue llevo llevó entre los dos? Eh, porque claro, en este caso, ¿no? sobre todo la falla de México, la influencia mexicana ve de ella, ¿no? entén que no ve de tú, pero la cual cosa y yo cómo se plasma. A ver, la primera falla que hice con ella, sí que el guión se lo di yo. Y, y ella, yo le di un poco la idea que yo tenía, le dibujé, me enseñé unos dibujitos que tenía así, tampoco como muy elaborado, ¿no? Uh -huh. Y ella, como que lo adaptó a su estilo. Pero las siguientes sí que eran eh, puramente suyo. O sea, me metían algunas cositas, pero era casi todo suyo, sí, sí. De fe, creo que recordar, ¿no? Que va a haber, fe, probablemente en castiguen ¿no? Pero a la altura de la piscina y se tenía en el barrio del Carmen. Que ni han con grafitis ¿no? que explicaba lo que era, a ser esa falla. Y cree que en cara queden. Mal. Sí, eso fue una idea que tuvo ella de como para la comisión, eh, así en plan sorpresa, ¿no? Y enseñándole el boceto poco a poco. Hizo varios murales que, que eran escenas que luego estaban en la falla. Uh -huh. Estuvo muy bien. Bueno, eh, ¿sabes, Tornema, tornem a, digamos, la, la tu trayectoria como artista faller? Eh, acaba la tu colaboración con Julieta y en 2013 ya sé que pueden decir que es, es solitario y polidur. Y, mm -hmm. y ahí también es verdad que en este momento ya es a conseguir, dígame, evolucionar el tu estilo, ¿no? Ni a una influencia de Julieta en tú, no ni no, la a Paralelo, ¿cómo veo Sí, claro, a mí, a mí lo que hace ya me encanta. Mm -hmm. Sí que intenté que tampoco. O sea, yo cuando alguien. Tengo referentes, pero intento que tampoco se. Sé calcarlo, ¿sabes? O inspirarme demasiado. O yo intento siempre llevar un poco mi camino, sabiendo qué cosas me gustan, pero no mir un poco a mi Marta, supongo. A mí sí. sí que es verdad, ¿no? Que en el caso de Julieta es un graffiti en una influencia del kawaii japonés, eh, que mm -hmm. pueden decir que Clara en, el, en estos falles en una serie de, de ninos de, de, de chiquecho de personetes que está claro que también tienen esas influencias. Mm -hmm. Eh, no sé cómo han evolucionado el tema, porque, claro, si además te de la década del 2000, si sí que vemos una falla de una línea, podríamos decir eh, normal. Normal. Pues, no, lo, sí. que se, lo que se conoce como falla. Ahora mm. no, no me recuerdo no. Yo empecé. Eh, es un poco lo que te he contado. Yo empecé de manera como muy sencillito todo. O sea, la primera falla que hice así para el cambio era todo muy sencillo. Les puse. Eran caras muy simples y creo que solo llevaban ojos, movimientos muy estáticos también. Y en la pintura sí que experimenté un poquito. Al año siguiente, como que le vas incorporando cosas. A lo mejor le incorporabas un poquito más de movimiento, le incorporabas nariz, luego ya al siguiente año le incorporas la boca, un poco de color, ¿sabes? Fue como increciendo año a año. Ha sido un estilo que se ha ido sumando poco a poco. ¿Sabes? yo no tenía muy claro qué, te, qué quería hacer y añito añito se fue creciendo y, y hasta lo que soy, es incluso este, o a sea, incluso año, año estos, estos últimos años ha ido variando, siempre varían un poco, ¿sabes? nunca hago las cosas como iguales, me resulta un poco aburrido. Uh -huh. De hecho, yo creo que un caso en el que lo mira evolucionar más en estos dos falles son el los de los personajes, ¿no? Uh -huh. Porque voy a decir grafitis de Julieta que ellos apigan no se les pasa nada, en el Doucas son las personas son antropom antropomórficas, pero por ejemplo, los que tenían de colorín, a de color blu, de cosas claro. que no, no peguen eh, peguen. paso que eso es tú vas pintando o vas de el el esbozo y conforme ahí se queda, o...? Sí, pues lo mismo, dibujas con colores y de pronto lo ves con color y dices, ostras, pues me gusta así pintar este color. Surgió algo así. De todas maneras, a mí siempre me ha gustado Jim Henson y los mapas y todo esto, que también tienen narices de colores y es como vez no es nada nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero es un, está presente en, en, en casi todos los dibujos de hoy en día, pues cualquier color cabe, ¿no? Uh -huh. Més antes hablaremos ¿no? de Titeyes, que creo que tienes muchas cosas a contar. Ya que traes el tema de Jim Henson, no sé yo si es per influencia directa indirecta o, o, o no, eh, también notan yo ¿no? que últimamente estás con vestintas de los Sí, eso ha sido una colaboración que hago con reyes p que que Es una chica que cose muy bien. <ríe> y como cose muy bien, pues lo ponemos. No, los conocimos porque era mi vecina. Yo me mudé de, de piso y, y yo ya tenía la idea de vestirlos porque en Villas Artes hice la asignatura de en Motion. Y ya hice una prueba, hice un muñequito, lo vestí y me gustó. Entonces se me ocurrió hacer una falla entera vestida a raíz de esto. Entonces ella estaba estudiando costura. Y bueno, encajamos súper bien y me lo propuso ella. Pues chico, yo, yo te las coso. O sea, a mí me encantaría participar contigo y, y de ahí pues dije, venga, pues allá vamos. Sí, tú de innovaciones que de hecho son la, la base de la falla, porque las fallas antiguas, aquellas que en los primeros cadafals en forma de cadafal, si no, no se lo Claro, pues, tampoco es nada nuevo, ¿no? Eso es más bien volver al origen. Uh -huh. Y ve eh, torrema 2013, que sea el año en que. Eh, sí que al 100% son seus trabajos en solitari, es decir, eh, son los más personales. Y en 2013, ¿no? que es la mejor época en que todo esto era un caos, continúas plantando tres falles. Y no solo continúas plantando tres, eh, cada falso en tres comisiones diferentes, sino que ya pagas el voto especial. Sí, me llamó la Malva Rosa. De hecho, fue me había llamado un año o dos años antes. Pero yo no estaba seguro. No, no me atrevía, la verdad, me vi, vi que me venía un poco grande y me volvieron a llamar a los dos, a los dos años y ahí fue cuando digo, digo, pues sí, yo ahora creo que sí. Uh -huh. Ve, en 2011 ya plantar esto en, en primera, ¿no? Que voy a decir, tampoco era Sí, pero como no salió tan bien, ¿sabes? Y yo no me veía con todas en ese momento, ¿sabes? De pronto ahí pensé que ese sí que era un buen momento, uh -huh. Y con BDUS, ¿no? Te querida Malvarrosa, tú te líes la manta al caballo de Caban y plantes una falla en especial, desayuno continental y ve traes una setena posición que no estaba malamente, ¿no? Bueno, para hacer el debut está bien. Sí, además que era una comisión que llevaba no sé si cuatro o cinco años sin ningún premio y, y sí, ellos súper contento, yo también porque nunca se sabe qué puede pasar. No teníamos demasiado presupuesto tampoco. Y en ese momento todavía había algún presupuesto potente y siendo periferia, que antes yo creo que pesaba más lo de las periferias y tal, ahora yo creo que ya no, no tanto. Y bien y ve, parlamos un poco, ¿no?, sobre ese primer cadafal que plantar es el desayuno continental, eh, un poco la idea, ¿no?, porque era, si no recuerdo malamente, era como, era un poco, no sé si Alice entre el País de las Maravillas o La Bella y la Bestia, ¿no?, es <risas> de chugar en la como si fuera... eso surgió de un trabajo de Bellas Artes que eh, la asignatura de escultura nos nos hicieron contar algo con objetos, entonces a mí se me ocurrió juntar unas tazas y tenía yo unas miniaturas de tren con arbolitos y casitas y musgo. Y dije, pues mira, esto representa cómo estamos consumiendo nuestro ecosistema. Y se me ocurrió de ahí, dije, pues de aquí puede salir también, tirando el hilo pueden salir más cosas, ¿no? Y se me ocurrió hacer la, la falla enterada con esta temática. Uh -huh. Como Dios ¿no?, el mensaje era, digamos, ecologista, ¿no?, de... contraria a la destrucción de recursos. Sí, pues, eh, a, a, a, pues a la manera de vivir que tenemos, ¿no? Yo, de alguna manera, también, eh, hay una parte de mí que se siente mal, ¿no?, con, con esto de las fallas por el tema del corcho. <ríe> y, bueno, era una manera de, por lo menos, ya que hacemos esto, eh, a ver si por un, quizá, poniendo este granito de arroz, ¿sabes?, se puede hacer algo, ¿no? Porque uh -huh. da unos pequeños consejitos, ¿sabes? En plan, pues recicla, usa jersey, no tiene nada nuevo, ¿no? Pero, bueno, pues contado así en una falla. En 2013, como me han dicho, plan de estrés falles, yo tengo en de un turno en especial, tengo que esta época es como el acabose, porque es, muy a es faena, ¿no? Sí, ese año fue, fue mucho trabajo. Luego de ahí sí que eh, fui dejando fallas porque La Malvarrosa fue subiendo el presupuesto y decidí también de quedarme solo con, con, con una. hasta Bueno, fui dejando, me quedé luego con Payeter uh -huh. y al final dije solo una y, y me dedico a tope con ella. Uh -huh. Eh, Ni en artistas, no que lo mejor sí que compagin en Les UES en solitario y en, solitari, en colaboración SAMA tres artistas, lo mejor de FAYES RANZIESHO en el teu caso, no sé yo si se ha donat, o. Bueno, estuve pintando para David eh, como cuatro años o así, no, no sé cuánto decirte. El último año que pinté para él fue cuando él subía especial. Que es ya? Con No Campanar cambia, ¿no? Antes, antes. Fue en Jesús San Francisco de Borja. Uh -huh. Creo que fue, el, no sé si el primer origen y gracia o, y el tercero o cuarto de especial, no estoy uh -huh. seguro. David Moreno, que también es un artista que ha destacado precisamente, ¿no?, para renovar la línea estética fallera. Claro, él también, pues quieras que no, ha estado, ha, ha estado haciendo fuerza para cambiar estas cosas. Uh -huh. Y veo a conseguirte en cara que, mira, al final la nueva avanza va a desaparecer, que, que haya consolidado en especial la, la nueva línea. Sí, el, se, se caracteriza por eso, no hacer un estilo distinto, ¿no? Por su estilo. Vale, mm -hmm. continúe en, en, en esta trayectoria. Con BDUS, a poco a poco tú vas consolidando en la tua final solitaria, que es básicamente malvarrosa En 2014 tenían dos plantas dos cada fals, y lo que mostró Bem es que pases de un 7 premi a un 12 premi, ¿no? En aquella falla, mm, vaya. Que fue pena, penalizada por lo que sería el jutjat, sí, no sí, sé sí. yo si porque va por cuestiones técnicas o, o porque cómo estiveis Bueno, según me dijeron a mí el tema del, del musgo porque era una falla que te meter como muchos, o sea, más material orgánico, habían ramas, musgo, más madera. Uh -huh. Pues esto como que no, no acabo de gustar. Pues estas cosas que pasan que o, o gustas o no gustas. Yo creo que soy un artista que mi estilo gusta o no gusta y si me toca un jurado que no gusta pues no me van a dar buen premio. Eh, con Bediús no. Eh, Tú los dos falles les fas en, en suro blanco en el Poliexpan, expand, con William Dirley. Eh, cuando intentes lo mejor eh, evolucionar también en técnicas, pero que igual que se puede evolucionar en estética, se puede evolucionar en técnicas, digamos que el Jurat hablando en eh, del en 2014 o penalizar. En ese caso sí, había los materiales que te he dicho, también había lana, no sé, es como, bueno, pues no fue entendida, a veces no se entiende, no sé, tampoco pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y digamos que este es el momento en que ya dius que eso más a faena y ya te dediques a solucionar. Claro, a además ellos subieron de presupuesto también, entonces yo para mí era ir un poco, un poco más relajado, yo estaba terminando la carrera, me quedaban dos años creo que era, porque este año terminé y, y decidí que, que con una ya basta y ve esta una era, que es día una otra volta, ¿no? Ajá un cuarto premio primer de Enginyi Gracia, eh, yo creo que el sal de 2014 a 2015 ver que fa la crítica el contraste fue brutal sí mm -hmm. sí sí la verdad es que nadie bueno yo no sé ellos pero yo no me lo esperaba para mí fue el sorpresa total sobre todo de después del año anterior de ese premio que me habían dado pero bueno o sea genial genial la verdad es que sí ahí también yo le dediqué a esa falla mucho tiempo al guión y yo creo que se vio recompensado sí mm -hmm podéis explicar un poquito ¿no? el cambio este en el guión. Supongo que a nivel técnico tornarías a utilizar más que seguro, claro claro. que después del varapalo anterior como para, cómo para ir experimentando. Era difícil Pero... atreverse otra vez, sí, sí, sí. Uh -huh. Pues nada, el guión era, iba sobre los ciclos y procesos naturales. Y cada, cada escena era un ciclo, entonces luego también la composición era un ciclo. Es lo que te he dicho antes de que esta falla, por ejemplo, sí que tenía un recorrido que era que te ayudaba a leer la falla y, y en conjunto era todo como una vuelta. Estas fallas son entre espejickets, son fallas infantiles dirigidas a adultos. A mí o... me gusta que siempre tenga un punto de vista como para los niños y luego una segunda lectura para los adultos que tampoco es como demasiado compleja, ¿sabes? Pero siempre le da un plus, yo creo. Porque a mí, por ejemplo, yo soy adulto y me encantan las fallas infantiles. No hace falta que tú... O sea, yo no pienso que las fallas infantiles sean solo para niños. Resulta evidente que un adulto, cuando va a rodar fallas, ve es infantil no están tapades ni... Claro, claro. Entonces, por eso es algo muy interesante... Y como mesa de cada esta década de 2010, la renovación fallera está veniendo por la infantil, no está veniendo por la gran. Sí, es algo que, que le está costando más a las fallas grandes, por lo que sea. No, no sé muy bien por qué. Supongo que también hay muchos más artistas nuevos en infantiles que en grandes, eso hace, hace mucho, ¿no? Uh -huh. Es lo mejor más fácil no comenzar en una ejecutiva que... Claro. Uh -huh ve eh, cuarto premio en especial primer de Ingeniería eh, no hubo nos veu eh, qué cambia qué cambia ese año bueno ellos sí ellos me decían en cualquier año te vas a llevar una sorpresa ya verás ya verás y yo bueno ya veremos <ríe> y bien muy bien muy contentos yo en ese año también estaba me fui seis meses a vivir a Barcelona después de to... me pilló así como después de fallas en el, el momento de de renovación y tal, pero bueno, yo estaba contento con ellos y, y ellos conmigo y decidimos, decidimos repetir. Y en 2007, con BM, el resultado es satisfactorio y continúen Esta falla es va a dir de todo un poco. Pero a mí personalmente, todo y que es una opinión subjetiva, yo creo que es la más redonda de las fallas que has hecho tú. Gracias, muchas gracias. Y que no, y que no sea una de las millors que haya visto yo como a infantil. Infantiles. Eh, muchas gracias. Claro, estén hablando de una falla en que tenían muchísimas escenas. Voy a molt entonces Gigaes. Yo creo que podrían hablar a lo millor del Ninot que enviar a, a la exposición del Ninot. Sí. porque, Porque, obviamente, la teva línea estética es de altres artistas fallos, ¿no? Podrían hablar de, de Marina Puche o podrían hablar de, de molts altres. Eh, está claro que la teva línea está entre es que destaquen a simple vista. La posta. Del sánchez anterior era un ninoate habitual, no era un ninoate. Nosotros, desde el estados, se defiende alguna cosa. Y en Wine, lo que enviaré, si no me equivoqué, era un, un. Bueno, explica tú, que yo creo que es muy interesante. No, era, pues era un corazón formado por animales. La escena era. Pues era. Porque la falla estaba dividida en, en, en escenas de. estaba animales vertebrados, eh, aves, tal invertebrados, plantas, todos los seres vivos. Y en, este, en la exposición era, explicaba cómo todos los animales necesitan un corazón para vivir. Y bueno, se me ocurrió eso, ¿no? Hacer un corazón formado por animales, ¿no? El, y yo la verdad es que estaba acojonado. Yo cuando lo hice, bueno, se me ocurrió, me apetecía mucho hacerlo, ¿no? Y, y poco a poco, no lo hice en un rato, sino que costó bastante tiempo comprar los animales que formasen todos el corazón y tal, la pintura. Y realmente cuando lo vi terminado eh, me asusté. Uh -huh. Dije, aquí ya no hay marcha atrás esto. Dije, creo que se me ha ido la pinza. Pero bueno, es, lo importante es que he apostado. Yo pensé, me quedé con eso. Yo, bueno, lo he apostado, creía en esto y para adelante. Al día siguiente de entregarlo, me escribió un mensaje, el, uno de la directiva, oye, mándame una foto de, de Ninot, no sé qué, y llamas usted usted Dije, váyate, la dije, seguro que ya le han dicho algo, <risa> dije, me van a decir que que, que, que ha mandado tu artista, que va, pues todo lo contrario. gustó mucho y, y yo el primero sorprendido, la verdad, porque pues lo que tú dices no era nada típico ni por composición, ni por forma, ni la presentación. Era todo como distinto y... y son esas cosas que pueden gustar mucho o, o no gustar nada. Uh -huh. Con veas Digno eran era como tres animales juntos formando un car, Spintach en rojo. de Junt, tú ves de Junt cuando entras a la exposición Linot y dices, eso es un car. Sí. Pero cuando haces esta vez veías que el car tenía como un sujet de color negro y boquetes y dices, eso no es exactamente un car y lo mejor de todo no es que eh, fuera de la exposición del Ninot, eh, una volta estaba dentro de la falla el core estaba que finse todo hasta costaba borelo porque estaba sí. el vas clavar dins de lo que sería una especie de esqueleto si no recuerdo sí. mal de ballena Ajá. y estaba clavate el cor que muy decir, que, que había tirado el caperaborelo eh, sí sí sí com, claro estaba colocado en donde iría un corazón en el esqueleto claro mm. porque era el mejor sitio para ponerlo eh, la parte trasera es la que te he contado antes, eran todos los vertebrados, pues él, él debía de ir dentro del, del esqueleto, claro. Era el mejor sitio aunque a lo mejor no fuera el mejor para, para poder observarlo de cerca, pero ya, ya había sido expuesto en, el, en, en lo del ninote, entonces no hacía falta tampoco, yo creo. Pero vaya, es un curre que con tu has dit, no se fa y se ninote no se fa ni en un día ni en dos… Es mol de curro, pero después, digamos, entre comedias, amagarlo entre vértebres. De... Pero bueno, ahí estaba también la gracia, yo pienso, ¿no? Si tenía que ir en un sitio, tenía que ir ahí, yo pienso. Ahí también Porque se... se identifica más todavía que es un corazón si va dentro de las costillas, uh -huh. colocado en, en su sitio. Ahí también se ve, uno que darrere de una falla, ni de mucha más creatividad artística de lo que puede ser a simple vista algo podría pensar. Sí, es que o sea, una, construir una falla es algo muy complejo, o sea, tienes que pensar muchas cosas. Tienes que pensar el guión, la composición, la pintura, la escultura, es como, es, es, no es tan fácil, sí. Pel que fa la propuesta de, de este año, ¿no? este, este nuevo. Cor, Sí. Eh, ¿tú sabes si en la exposición el va a rebre más votos o menos bots que estos propuestas de a Tres Anjos? O... Ah, bueno, sí, sí quedó el quinto, el quinto posición más votado también, vaya. Que yo en la vida hubiese imaginado que un niño mío hubiese estado en los más votados, la verdad. Ni menos uno como ese, uh -huh. ¿sabes? Que, que nada que ver a lo que suele ganar. Más que nada por eso, tú vas viendo lo que va ganando y no, no tiene nada que ver. Uh -huh. No, no, es que es ahí, yo voy a ir. Y Damunt es que la línea, tanto en adultos como en chico, es la mateixa siempre. Es una, una estética mollladrón, mol antiga y mol sentimental, digamos. Y claro, esta propuesta era moderna. Y de pronto quedó el quinto, creo que fue, para mí como si hubiera sido el primero. Ya. <laughs> o sea, no me lo hubiese imaginado nunca, claro. Yo recuerdo que cuando vas a ver, vas a decir, este hombre se a tornar loco. Y <laughs> va a llegar un momento en que vas a pensar que tenías posibilidades de ganar. Y no es coña. Sí, pero eh? es que Damunt... Hombre, no, no, no espero desmenecer las propuestas de otra pero este año que Damunt era el que cambiaba de ubicación la exclusión y no. Mm -hmm. Tampoco, ni ha había muchas eh, propuestas que, en fin, si tú desde una línea clásica poder decir se han superado, ¿no? Qué fuerte, pues sí, sí, sí. Yo, súper sorprendido, la verdad, de que funcionara tan bien. Tanto que yo no sé ya qué hacer este año, ¿sabes? Para eso no, no sé, veremos. Yo creo que ni a para experimentar. No sé yo si tan dura es el primer premio, ¿no? Porque siempre quedará Bueno, o esa cosa es pero... lo de siempre, que nunca se sabe quién va a ir y si va a gustar o no, o sea que tampoco... Uh -huh. Y una balda de cada Cadafal Montat, eso puede que la rebuda sería la habitual de estos últimos años, es decir, que estaría todo el mundo contento. Ellos muy contentos, yo súper contento, porque este año para mí era una falla que, que tenía muchas ganas de hacer. Llevaba varios años esperando a tener un poco de presupuesto para poder abarcar toda esta temática. Y, y muy contento, la verdad. O sea, siempre puedes meter más, está claro, ¿no? o sea, porque en el mundo animal vegetal ahí o sea, es o sea, no hay límite no imagínate pero aún con eso es muy contento mm -hmm. de toda manera t -t es verdad que en una falla infantil si no me equivoco son 3 metros por 3 metros y no te puedes ir claro o sea una locura <sum> esta falla está en internet yo creo que está grabada per todo el mundo. se puede consultar si algo te curiosidad y bep el que fa la rebuda de la crítica eh, quedaré sin que en la exposición ni y un quinto premio que te entuvieron no es estuvo decir, mal. No estuvo mal, pero después del cuarto premio anterior... Eh... Bueno, que te quedas ahí un poco... A ver, yo sé que había mucho nivel también. Eh, la verdad sí que esperaba por lo menos alguno de Ingenio y Gracia. Ya en la de sección sabía que por ahí iba a estar. Pero yo pensé que era... Pues para mí el ingenio está en el diseño también. En la idea, en la composición. Y esa fe estaba muy ingeniosa, muy, estaba muy pensada. Pero bueno, lo que te digo, nunca. El punto de vista del jurado es que pues, no puedes saber que, si va a llegar o no va a llegar. Es muy complicado también. Uh -huh. eh, pero este 2017, eh, continúes en Malbarrosa, continúes ofendiendo una falla. Eh... Sí, continúo solo con la malvarrosa y. Y bien, ahí estamos. ¿A la quinta bala vencida o.? Bueno, no sé, se presenta el proyecto en, un, en una, dos o tres semanas, se presenta, el 12, el 12 de diciembre se presentará. Y bueno, estáis invitados. Mm -hmm. eh, has en caso de pensarte que envíes en la exposición ni ¿no? ¿no? Eso no está decidido en cara. Todavía estoy dándole vueltas, porque mm -hmm. es algo que me lo pienso mucho, sí. Muy bien. Eh, Parlas también ¿no?, dels teus projectes? Hem parlat molt de este uso de proyectos? Porque en parlan de ¿no?, que como dites, pero lo que me te conéis, pero en parlan de Jim Henson, pel ¿Quién es y de en el CAP? Sé que fa poc has con una exposición en Barcelona también. Pues sí, bueno, aparte es que a mí el mundo títere me gusta mucho. Estuve en Barcelona, como te he dicho antes, medio año viviendo por una beca y allí también se pusieron en contacto conmigo unos chicos que que hacían teatro gestual y, y de títeres y danza y todo esto para que les hiciese la, la parte de la producción de su nuevo proyecto, que son cero, la compañía Cero en Conducta, que es una compañía genial. Y bueno, muy guay. Fue de casualidad. Yo iba para allá, se pusieron en contacto conmigo. A mí me encanta lo que ellos hacen. Y me presentaron un, el taller de Pepe, que es, está en el Raval que es pues, un sitio donde se concentran muchos titiriteros y, y comparten técnicas, ideas. Y allí pues estuve prácticamente a diario los seis meses, compartiendo taller y conociendo técnicas y manipulación. Hice mi primer títere allí con hilos, salí a la calle con él. es Muy bonito, muy bonito. De vez en cuando... Eh, Voy haciendo cursillos para seguir formándome con eso. Este, este verano también hice uno aquí en Valencia de manipulación. Y sí que tengo en mente seguir por ahí también, un mm -hmm. poco. Eh, Podemos decir que eso ya es una, un empleo de alto riesgo, ¿no? El de titiritero últimamente la cosa está muy chunga. Eh, ¿Podemos volver a diseñar titeyes en un futuro, en un presente? A mí, bueno, a ver, tengo proyectos, pero es muy pronto para decirlo. Todavía es pronto. Pero sí que pueden decir ¿no? que sí tendremos a lo mejor una línea de diversificación en, en la tu creación artística. Sí, sí, sí. Es algo que... Bueno, yo creo que va de la mano también. Porque es muy parecido. La estética es prácticamente la misma. Solo cambia un, pues un poco la, el contexto, ¿no? El contexto y la interacción. Uh -huh. Pero... Bueno, veremos qué tal. Y bé, eh, sabemos ¿no? que en la año 2012, que es cuando trae el secreto de la luna, ya es una chico de exposición en el centro de Valencia, que si mm. no me equivoco es la tuya primera exposición, pero ahora Matisa también, digan fins fin, si estás internacionalizado, ¿no? ¿Pel que las exposición? Bueno, a ver, eh, mi primera realmente, yo he sido un chico siempre muy inquieto. Yo había hecho ya exposiciones de pintura, casi con, creo que con 20 años, desde los 20 años, de vez en cuando hacía alguna exposición de pinturitas y iba bien. Luego de ilustración sí que fue la primera la librería Leo. Eh, la última que he hecho de, de ilustración y títeres y fallas fue en Barcelona, en el Centro Cívico de San Agustín, que es un convento reformado, donde hacen actos culturales, danza, teatro, conciertos, muy, muy bonito. Y esta, la semana pasada estuve también en el... En, el, en la Feria de Arte de Castellón, que estuvo muy interesante también. Tengo que un proyecto en marcha también para exposar en Valencia, en Valencia Ciudad. Sí, sí, estoy... estamos en ello todavía. Es pronto, es pronto para decirlo también, porque también este año para mí ha sido muy estresante. Porque también estuve otros seis meses en México, recién llegué aquí tuve que presentar mi trabajo final de carrera empezar al taller y yo creo ya será en todo caso después de Fallas mm -hmm. Ahora de momento estás estancado en el, en el nuevo proyecto, sí. la presentación de esbozos es, es inminente este claro. mes de diciembre y, y vaya eh, el futuro, ¿qué dirá? Porque claro, de eh, 2018 eh, ¿cómo, te ves ¿Cómo ves el tu futuro en las falles ¿Cómo ves el tu futuro en en, en camps Pues yo soy una persona que me gusta estar abierta a lo que venga No me gusta tampoco planificar demasiado eh, lo que lo que va a pasar porque nunca sabes que puede pasar entonces un poco abierto a ver qué viene uh -huh. y en, en esta reflexión pueden pueden dejar el programa o alguna algún desis de futuro puede ser o pues seguir aprendiendo que es lo que realmente me, me mueve a mí aprender uh -huh. Continuar aprendiendo nuevas técnicas, pero vaya, a ponerlas en práctica en lo que sea. No lo sé, nunca, nunca sabes lo que te puede llevar. Molve y si volves en estas reflexiones, pueden el esta edición de esta semana del programa. Y ve, desde 4 o 5 años, si ser si te parís ver repetimos la entrevista, pero cómo cómo evolucionat el te que yo creo que tenemos molt y que podéis arribar a hacer muchas cosas en Les Falles y fuera de Les Falles. Yo encantado cuando queráis. Coltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.